Hola la que hace gente de youtube como se los prometí hoy les traigo un preguntas y respuestas pero antes de empezar quiero decir que si quieres que tu pregunta salga en un próximo video simplemente déjala en los comentarios y yo la leo y también quiero decir que no subí video durante estos días ya que he estado muy ocupado y no puedo editar los videos en un solo día ahora sin nada más que decir comencemos casi se me olvida He estado mejorando mi Discord y quisiera que se uniera más gente ya que de las 142 personas suscritas. Solo hay 8 en mi Discord. Ahora sí, pasemos al video. Franco Esteban pregunta ¿Qué especial podrías hacer a los 1000 subs? Bueno pienso hacer un especial mucho mejor que este pero aún no lo he pensado muy bien. Probablemente sea algún video muy especial y no varios videos como lo hice ahora ya que eso cansa bastante. Probablemente sea algo como un megatop, como por ejemplo. 50 videojuegos recomendados o alguna sorpresa. La verdad no estoy pensando en eso en este momento. sinilla Kun pregunta. ¿Qué sentiste al ver que tenía 100 subs? Sentí algo como esto. Sebastián Corpas pregunta, ¿De dónde eres? Sip, sí, yo soy de Chile. Esa franja angosta de tierra que a veces confunden con alguna parte de Argentina. El lugar donde me encantaría vivir sería México, España o Samoa Americana. Franco Esteban pregunta. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Pues bueno. No tengo una meta de subs ni de likes. Solo voy a esperar hasta que ya no tenga tantos granos y ahí voy a mostrar mi cara XD. Aún así pueden ver mi cara en mi primer video pero eso es de hace dos años. Además, usando lo loquendo y escribiendo estoy bastante bien y siento que voy a llegar a los mil subs usando lo loquendo y escribiendo. Y bueno gente, eso fue todo. No pude poner más preguntas porque no me preguntaron nada más, pero si tú quieres poner una pregunta hazlo y yo la respondo en una futura parte 2. Nos vemos y quédense hasta el final. Sigan a estos canales. Burrito XD. Matreux Mateo. Hola perro. Hola gato. Matel Pro. El Lindling muy Libling, Lin, Franny. Andrux 13.